Familia, amantes del béisbol, primer partido de este torneo 2013-2014, nos encontramos con Gregory Polanco, estrella prospectazo de los Piratas de Pittsburgh y de los Leones del Escogido, una noche grandiosa. Gregory, cuéntanos sobre esta experiencia en este es el primer partido de este torneo. Es algo maravilloso para mí porque... Que... Yo me, me preparé y trabajé para tener algo como yo, como yo lo estaba esperando y gracias a ellos están saliendo las cosas bien y de verdad que me siento súper bien porque gracias a Dios las cosas están saliendo como yo la quería. En la jornada de hoy eh, se debió vio el bate muy bien ofensivamente, se ve que eh, pues el tiempo en las menores y este pequeño preámbulo para la liga, la pretemporada, te hizo muy bien también en tu preparación física. ¿En qué estuviste trabajando principalmente luego de esa ardua faena ya en los circuitos minoritarios? Yo, haciendo, yo lo que me mantenía haciendo mucho es que yo llegué la, desde que llegué de, de la liga de Estados Unidos yo una semana sin hacer nada y la segunda semana me puse practicarse mucho para el lado opuesto y hacer mi gimnasio para... Comiendo mucho, haciendo mi gimnasio para aumentar mi físico y gracias a Dios estamos comiendo libre y estamos trabajando y está, está saliendo de terreno. Eres uno de los principales prospectos del equipo de los piratas, un equipo que viene de una gran temporada. Eh, cuéntanos tal vez qué fue lo que te quedaste y lo que mejor aprendiste, lo que más aprendiste en esta temporada ya en los Estados Unidos. Eh, lo que mejor aprendí es que, claro, como yo terminé en la liga de triple A, que hay que en doble A también hay mucho. entonces allá eh, esos pichos que te, te enseñan a hacer mejor lo peor, porque que te tiran los picheos buenos, entonces uno tiene que ajustarse a ellos, uno tiene que hacer mucho. Y los entonces eso ayuda, y gracias a Dios, eso me ayudó mucho, yo digo que al yo subirme de Liga eso me ha ayudado bastante porque uno se hace mejor bateador y tiene que hacerse obligado porque esa gente picha muy bien por ahí. Y hablando de, de ajustar, ¿qué vienes a trabajar algo especial aquí, algo específico en tu, en tu juego? Ahora mismo nada, ellos solo me mandaron para acá para pero... Sí, pues ya, para decir porque eso me ayuda cuando entran adentro y no abrir muy rápido, puedes conectar los carros carro, sin abrirme ver, y entonces eso me ayuda, siempre la práctica lo que yo trabajo es para allá, para ese es la primera ronda dice que ellos te mandaron, muchos fanáticos están contentos con que el Gregorio Polanco esté desde el primer día aquí te han hablado de hasta cuándo estarías con el equipo? Ellos me dieron luz verde para que juegue hasta ahora tengo el balamiento Primer partido, inicio de este torneo. Un mensaje para esos fanáticos rojos que vienen eh, tratando y con todas las esperanzas de que el equipo vuelva a ser campeón. Nada, eh, que sigan que apoyando a uno, que sigan viendo el juego, que sigan viendo el play, que nosotros vamos a seguir para adelante y vamos a ganar si Dios quiere. Bien, seguir. Bien amigos voy y Polanco Gracias por, por este tiempecito y esperamos eh, que tenga buena suerte en el resto del torneo. Muchas gracias.